¿Y qué comidas de coco les hacen? Para sacarles todo lo que pueden. Y luego los dejan abandonados. No saben cómo arreglarse. Ni pueden. Hay tanta cabeza vacía hoy en día. Y faltan tiendas de cerebros. Esas cabezas no encuentran destino Y seguirán perdidas en sus caminos Pero entonces cuando llegan esos cerebros privilegiados Que saben engañar a esas cabezas Que no tienen cerebros o están estropeados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 y olvidamos para qué tenemos la cabeza. La fábrica de cerebros se ha cerrado. Solo existen hoy cerebros malvados. Aprovechan la estupidez de todos. Todos los que les siguen están acabados. Y que comidas de coco les hacen